Capital de Australia del Sur, Adelaide, me impresionó, todas las calles repletas de músicos, la gente se sentaba ahí a mirar como si fuese un concierto. S.